Ya estamos en la tercera unidad, el curso se acaba y muchos de vosotros os estaréis preguntando, vale, ya sé cómo ser un buen voluntario, pero ¿cómo elijo la organización con la que colaborar? ¿O cómo elijo el voluntariado que mejor encaja con mi perfil? Pues bien, en esta unidad vamos a tratar de presentar herramientas y pautas muy básicas, pero prácticas, que os permitan ayudar a seleccionar la organización y el tipo de voluntariado. Además, tenemos una actividad de evaluación de nuevo por pares, que consiste en que dibujéis, defináis y eh, hagáis el perfil del voluntario o voluntariado ideal que a vosotros os gustaría realizar ¡Vamos allá!